Saludos, muchas bendiciones para ustedes que están allá y se interesaron en el tema de cómo dar seguimiento a su caso, o sea, cómo yo sé cómo va mi caso o mi solicitud de visa, ya sea de inmigrante o no inmigrante, Establece la diferencia entre una cosa y la otra, sepan ustedes en el caso específico de que existe la visa de no inmigrante, que es ese tipo de visa que es para paseo, hacer turismo, esas que no son de larga duración, mientras que está la otra que es la de inmigrante, que es el tipo de visa aplicado a las personas que solicitan algún tipo de visa para residencia. Establecemos la diferencia y a partir de ahí procedemos a localizar lo que en este caso a nosotros nos interesa. En el caso tuyo, si sí, tú tienes una solicitud de visa de específicamente no inmigrante, y llenaste el formulario DS160, lo sometiste, fuiste a la entrevista, se quedaron con el pasaporte para darte respuesta y estás desesperado. Bueno, pues tú vienes acá. ¿Cuál es la página? ceac.state.gov. Automáticamente te aparece esto que está aquí, este despliegue. Para tú tu verificar tus casos, obturas el DS160. No, el DS160 es el formulario para tú aplicar para la visa de no inmigrante. Mientras que chequear tu visa, el estatus de tu visa es acá abajo Tú le das a chequear Y en esta parte tú suministras aquí El ID Application El ID Application tú lo encuentras Vamos a ver esta que yo había preseleccionado Aquí está el ID Ese número que está aquí Tú lo suministras en esta parte Y luego que lo suministras en esta parte Pones estos caracteres Y te va a decir en qué estado o estatus está eh, tu visa de no inmigrante. También existe otra forma de verificarlo y es en tu perfil. Una vez que tienes tu perfil en el perfil, te va diciendo bajo qué situación está tu visa en la actualidad. Déjeme ir, eh, bueno, quizás hay, hay un dato personal, eh, pero que okay, no me especifica, simplemente hay unos correos. Lo voy a, lo voy a entrar. Eh, este es de un cliente. Que ahora, en medio de pandemia, le solicitó visa a uno de sus hijos. Y aquí nosotros verificamos a través de lo que es el perfil con el cual tú llenaste. que me está diciendo que debo suministrarle el, la clave correcta. Vamos a ver, no se me desesperen que el caso, si no es el de ustedes, de ustedes viene ya en breve. En esta parte, cuando le está abriendo, aquí le indica estado de pasaporte recogido. Ya la persona fue en donde yo le había indicado que estaba el pasaporte y retiró el pasaporte. Aquí en esta parte de su perfil le indica también en qué estado está su pasaporte. Pero vamos a volver atrás para no desenfocarnos de la parte que les quiero decir. Entonces acá ustedes ponen el ID... Application, le había mencionado que es este que está acá. Usted lo suministra y una vez que usted lo suministra y pone los carácter, le dice en qué estatus está su visa de no inmigrante. Pero aparte de esto, nosotros podemos observar la parte de que habla de no inmigrante. Esta es la visa que es de residencia, podríamos decirle. En este caso, usted aparece varias cosas de ese 261, Free, free Payment, eh, son los impuestos, el DS-260, que ese es el formulario que se llena después que a ti se te abren los accesos para dar los seis pasos. Eh, entonces, aquí está la parte que nos interesa por ahora, que es chequear el estatus de la visa. Lo mismo que en la, de la, en la visa anterior, que era de no inmigrante, aquí usted tiene seleccionada no inmigrante, pone aquí el número del caso y pone estos carácter y le dice bajo qué sistema o qué condición está, ya sea en el pasado, en cualquier momento en el que usted haya aplicado. Pero también desde ahí una vez que está aquí, usted puede seleccionar cualquiera de las dos y ahí le van a aparecer. Esa es la primera forma que usted tiene para checar, chequear cómo está su caso. Eso es claro. En este caso es cuando está en el NBC, Centro Nacional de Visa. Ya cuando usted ha ido se ha entrevistado, aquí le van a decir en qué estatus está y también eh, si, si se la dieron. lo que sea, le va a aparecer acá. Esa es una de las formas. Otra de las formas es usted buscar el estatus del caso en línea. ¿Dónde usted lo busca? Eh, eh, aquí está el enlace, el enlace ego.usc, y este es en UCI. O sea, UCI, ¿cómo está mi caso en UCI? Para eso, después que usted se le pone esta ubicación aquí, este, esta dirección electrónica, en esta parte que está aquí, usted pone su número de recibo. El número del recibo le va a aparecer en I179. Eh, eh, déjeme buscarle ese, el recibo eh, 797, perdón. I-797. ¿Cuál es el I-797? Es este que está acá. Vamos a verlo acá. El I-797 es el recibo, bueno, que es, que es como este, el I-797. En esta parte es el nódice no acción. Ese le llega a usted cuando ya usted ha pagado y su caso ha sido recibido por la embajada. No aceptado, no se confunda con que el caso se recibió, con que ha sido aceptado. La primera parte es que lo recibimos. Usted llenó sus formularios, te envió los, los documentos que le exigen, las evidencias. Entonces le llega el Norice Acción, que a través del I-797. Una vez que usted tiene el I-797, usted él va a verificar... En esta parte que está acá, de este lado, le va a aparecer el número de recibo. Ese número de recibo usted lo suministra en esta parte que está aquí y le va a decir en qué estatus está su caso automáticamente. Ese es uno. Otro es el processing time. El processing time usted lo consigue en la misma página, jov.usis.gov eh, processing time. Ahí le va a aparecer esta página. ¿Qué le va a indicar esta página? Lo siguiente. ¿En qué, cuándo en, van a empezar a trabajar? Tiempo estimado en el cual van a empezar a trabajar el caso suyo. Regularmente, como trabajamos la I-130, seleccionamos aquí I-130, que es la petición de, de un familiar. Entonces, después que usted tiene el I-130, usted selecciona el centro de servicio que le corresponde o al cual en el sorteo cayó el caso de usted. Dentro de ellos están estos que están aquí, vamos a mencionar, está el California Service Center, Nebraska Service Center, está Potomac Service Center, está Texas Service Center y está Belmont Service Center, dependiendo en cuál de ellos cayó el caso suyo. ¿Cómo usted sabe en qué centro de procesamiento, cayó su caso, volvemos al I-797, en el I-797, en la parte inferior eh, izquierda le va a aparecer cuál es el centro de procesamiento que le corresponde a usted. Ya había puesto algo, bueno, aquí está el desglose. Miren, en este desglose es sencillo ver y cómo usted identificar cuál es en la oficina que va a procesar el caso suyo? Míralo acá. UCIS Office Address, eh, US, Usis eh, California Service Center. Este caso está en California. En la parte inferior de abajo del I-797C, usted va a encontrar cuál es el centro de procesamiento que le corresponde. Una vez que usted lo tiene determinado, vamos a escoger, por ejemplo, eh, Belmont. En Belmont, usted selecciona Belmont el I-130, usted quiere saber cómo va mi caso. Después que usted sabe, identificado cuál es el tipo de visa suyo, usted le da a Head Processing Time. Cuando usted obtura, usted le da un clic aquí en Get Processing Time. Vamos a ver que me está dando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a que esto responda. Ok, ya, entonces. Debajo se le habla un despliegue. En este despliegue le va a decir a usted el tiempo estimado, el cual va a durar la petición suya. Como seleccionamos el I 130 y en Belmont Service Center o Centro de Servicio, aquí nosotros vemos la distintos tipos o categoría de visas. Dentro de ellas están Permanent Resident Feeling for, a spouse o Children under 21 años. O sea, esto es hablando de lo que son las esposos, los hijos menores de 21 años de un residente permanente. Dice que en Belmont están trabajando, ya empiezan a trabajar lo que es las peticiones a partir de junio 28 del 2019. Ellos están trabajando esa parte. Si sigue en la próxima, esposo, eh, dice de un ciudadano, de, una, eh, de un esposo, esposa de un ciudadano o hijos, por debajo de 21, le dice que están hablando abril 26 del 2018. Vamos a hacer un cambio, porque estoy hablando en, en latino, ¿verdad? O sea, en la lengua española o hispana. Eh, aquí lo cambiamos y aquí podemos ver sin necesidad de tener que traducir. Aquí le dice ciudadano estadounidense que solicita a un hijo una, a una ICA, soltero menor de 21 años. Están para el 10 de julio del 2016 están trabajando esos casos en este tiempo. El otro dice residente permanente que solicita un hijo o una hija soltero mayor de 21 años. Está hablando de residente que está solicitando un hijo ya mayor de edad. Están trabajando de el 2 de enero del 2015. Esa es la parte que están trabajando. Le hace que si estamos en el 20 esa petición duró cuatro años para yo empezarlo a trabajar en el caso específico de Belmont. Usted lo que tiene que hacer es posicionar en dónde yo estoy, cuál es mi petición y qué tiempo y lata. Tenemos esta que cuando un ciudadano estadounidense solicita a un hermano o a una hermana, están trabajando 29 de septiembre del 2010. O sea que eh, estas peticiones están, si usted se va por esta línea, están bastante avanzadas eh, También está la otra parte, que es el boletín de visas. En el boletín de visas le va indicando ya cuando hay visas disponibles para estos tipos de visas que nosotros hemos mencionado. Ese es en el caso de Belmón. Pero usted puede determinar fácilmente cuál es el caso suyo. Porque usted puede estar, diríamos, en California. California, usted le poder obtener el tiempo de procesamiento, se le va a abrir debajo el despliegue y aquí le va a decir ¿Para en qué? O sea, ¿cuáles tiempos se están trabajando? Eh, ¿Para qué tiempo están trabajando estos tipos de visa? Eh, vuelvo y les reitero, usted selecciona aquí el Centro de Procesamiento, está Potomar, está también TESA, está también, diríamos, California. Cualquiera de ellos que usted escoja, usted va a saber más o menos qué fecha, en qué fecha están ellos trabajando ya su caso en lo que es en el UCIS. Bien, ya después de aquí ellos la pasan al NBC, que es el Centro Nacional de Visa, en donde le deben dar a usted lo que se llama el, su número de caso más el Invoice ID. Con el Invoice ID usted va a entrar a la página que le da acceso para subir los documentos civiles. En estos días han estado dando a, a, es el Invoice ID, pero no le dan los accesos, porque simplemente ellos lo que hicieron fue que adelantaron todos los casos. Ese es el otro de los casos eh, que le quería explicar. Bueno, ya le expliqué la mayoría de los casos. Lo que tienen que ver con el boletín de visa regularmente en, el, en videos anteriores y regularmente cada vez que subo un boletín de visa, nosotros lo vamos a estar subiendo. Por lo que es importante que te suscribas y recomiendes también el canal. Le deja la campanita, le deje me gusta. Porque de esta forma los videos lo pueden ir, bueno, pues el, el mismo YouTube lo va recomendando y así las informaciones llegan más fácil a los demás, a, a las demás personas. Así que recomiendo el canal y también, bueno, pues, pues coméntalo y dale like, que es muy importante para nosotros. Así que muchas bendiciones para ti, sea Señor, eh, guardando, bendiciendo, prosperando tu alma en todo lo que concierne tanto eh, espiritualmente como física. Muchas bendiciones y hasta la próxima. ¿eh?